Entonces, ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué pedo? Es? ¡A ah, huevo! Me gusta, me gusta que estén aquí mis perros. ¿Dónde están perros? Quiero verlos ladrando, a ver cómo ladran. <risa> Tengo un perro gay y un perro cabrón. <risa> Bueno, ya está su dios el escorpión dorado Como lo vieron en el pinche título Ustedes vienen aquí a cultivarse, cabrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su pinche dios les va a dar unos pinches socos güey Para hacerlo en la pinche vida Para que no seas un pobre idiota, cabrón Y que su pinche, pinche educación pendeja que se les da Aquí, aquí se van a cultivar en el pinche tutú, güey Su dios el escorpión dorado Les va a decir qué pedo Así que tomen nota Cuando estés echando huevo en alguna pinche oficina en tu casa en Donde sea, cabrón No importa si es güey o si es vieja no saludes a nadie sin antes ponerte de pie. ¡Párate, chingada madre! ¿Qué te cuesta, pendejo huevón? Pinche chamaca huevona, adolescente de mierda. ¡Párate y saluda! Cuando pinche estornudes, pendejo, se tapa uno la boca, cabrón. Pero no se tapa así con la pinche palma, así, imagínate. ¡Brazo! Bueno, mucho gusto, pinche pendejo. Se tapa con el puto brazo, pinche cerdo de cagada. En una negociación, nunca hagas la primera oferta. Deja que te digan cuánto traen, usas no pendejo igual. Dices, ay, no mames. Y hubiera dicho más antes, ¿no? Espérate a que ellos te digan, ¿sabes qué? Hijo tanto. Y ya, güey, ya no empieza a saber qué pedo. Si te confían un secreto, guárdalo. No seas puta chismosa, chingada madre. Por eso la pinche gente y luego ya no se confía en ti. El clásico pendejo, la clase pinche vieja que te dice, te voy a decir algo, pero no llegas a nadie. ¡No mames! Si esa persona que te está diciendo el pinche chisme anda pinche chismosa, no te conviertas en lo mismo. Si un día se te ocurre pedir el carro ajeno, necesitas alguna cosa, güey. Estás pidiendo prestado, estás pidiendo un pinche paro. Lo mínimo que tienes que hacer es regresar el pinche carro con el pinche tanque. Lleno. no importa si es tu pinche familiar tu vecino, tu amigo, quien sea cabrón le regresas el pinche tanque lleno, para que diga ah, para que te, le da gusto, y hasta te lo presta con más seguridad la próxima vez cabrón no salgas con la pinche nacada cabrón si sí, güey, si le puse como 50 varos, nada más lo sé tan chinga tu madre pendejo, haz las cosas echándole huevos o mejor, ni te pinche molestes el clásico consejo de papá de si tú quieres ser el barrandero, sea el mejor barrendero del mundo, pues es una pinche realidad pendejo, no importa lo que hagas échale huevos pendejo, porque así como eres en una cosa, se exhibe toda tu pinche personalidad Por ejemplo, a la hora de estar jugando pinche fútbol O algún otro pinche deporte de pinche pobres que ustedes juegan La pinche actitud que tienes en la cancha Es la pinche actitud que tienes ante la vida Así que, no pinches, mamás Cuando saludas de mano, no pongas tu pinche colita de perrocito de toda y... No cabrón, firme cabrón no le... Tampoco le quieres romper tu pinche madre Al otro pendejo, a la otra persona güey. No la tienes que destrozar la mano con el pinche poder del escorpión dorado, no, firme y viendo Los putos ojos, quieres hacer un viaje Dátelo, que no tienes Viaje, que no tienes güey, que no tienes Amigos, que no es un pobre pendejo, no importa Vive la pinche experiencia de hacer Un pinche viaje tú solito cabrón, lárgate A la verdad, no necesitas a nadie No pinche dependiente de mierda, vete A lo que sea, un pinche pueblito, al extranjero Lo que te alcance tu pinche cartera, pero de Disfrútalo, ve al pinche cine solo No es pedo que no tengas a quien meterle mano güey También se va al cine a ver películas chingada madre Vete, nunca digas No cuando alguien te ofrece un pinche chiclito O una pinche pastilla, seguramente Hueles de la verga Si quieres llegar a envejecer, si quieres llegar A ser exitoso, déjate de pendejadas Déjate de mamadas y escucha Consejos de los demás, sorpresa No lo sabes todo, pinche idiota Cuando llegue una persona nueva a la pinche oficina O a la escuela, acércate Con esa persona, ponte a pensar que algún día Tú fuiste así, o algún día tú serás así, cabrón. Que estás en la no conoces a mi madres y estás así todo pinche idiota. Así Ay, nadie me habla, soy de un pobre pendejo, estoy bien estúpida. Pues acércate con esa persona y decir, bienvenido, bienvenida a la chingada. Si está sabrosa, pues no pues, las relaciones de novias. Si no, tírale buen pedo a la vida. ¿Cuántos, cuántos de ustedes no se han encabronado con alguien por WhatsApp? Cinco veces, ¿Y qué haces cuando tú te putas con alguien? Le pinto huevos O le mandas tu pinche miendo. O algo así, o lo escupes Esos son los mensajes calientes No, bueno, estoy hablando de cuando te ardes con alguien Cuando te encabronas con alguien Muchas veces estamos aquí de pinches intensos Con nuestra pinche pareja, güey Con tu pinche jefe, con tu pinche amigo Y le dices, hijo de tu puta madre Te vas a ver, pinche madre donde te vea, te voy a ver Pinche madre Escribe lo que quieras, pendejo Y después, si quieres darle copy-paste en las notas Y no lo mandes Porque estás pensando con los huevos, estás pensando con la entrepierna, estás pensando súper emputado y al ratito te vas a arrepentir. Así que no la cagues, pendejo. Piensa dos veces. Para eso es el pinche WhatsApp: para no cagarla, para pensarlo. Respira, bájale de huevos y entonces ya. Pensarás después, unas horas después, unos días después. Mucho más claro. ¿Quieres poner mal ambiente cuando están tragando, güey? Habla de política, de religión o de trabajo. Sí, porque a, a todo el mundo le vale pito tu pinche trabajo, ¿entiendes, no? En primera. En segunda, religión y política ni se van a poner de acuerdo. O nada más van a terminar emputados por unos pendejos que siguen ganando millones de dólares, cabrón. Y ustedes en la misma estupidez. Así que ahórrate tu pinche comentario. Sé una pinche persona justa, cabrón. Defiende a la gente que está en desventaja. Si ves a un pinche gandallita, cabrón, le dices, párale, bájale de huevos, pendejo. Nada más porque la otra persona. Por alguna circunstancia Por una condición física Por una condición mental Por una condición de edad Por una condición social, güey Está en desventaja Para el alto, cabrón Si tú lo estás viendo Y lo permites, güey Eres un puto cómplice, cabrón No importa en qué pinche temporada del año Estás viendo este pinche video Escribe metas Ponte pinche objetivos, cabrón Los escribas, güey Ponle fecha Ponle acción, cabrón No importa, cabrón Que los tengas ahí presentes Para que los vayas logrando Poco a poco a tu debido tiempo Defiende tu pinche punto de vista Con argumentos, cabrón con cosas que tú pienses y que tú sientas Y date cuenta, idiota Que la gente puede pensar como tú ¡O ¡oh no! ¡Y están bien! ¿Qué piensan lo que se le pega a tu pinche cara? Si encuentras gente que piensa igual que tú, ¡chingón! Si encuentras gente que piensa totalmente distinto a ti ¿Adivina qué, cabrón? A lo mejor pueden estar ellos en lo correcto Y tú, con toda tu pinche perfección Podrías estar equivocado Eso lo descubrirás con el pinche tiempo ¿Quién tiene la razón? Mientras tanto, respeta a don pendejo Quítate la pinche soberbia de mierda, güey, para y para acordarte de tus pinches amigos o de tus familiares, no dices, ay, no, hasta que no me abres y que no le abro Chinga tu madre, pendeja. Chinga tu madre, pendejo. Déjate de mamadas, agarra el pinche teléfono, ábrale, mándale un pinche mensajito. ¿Cómo estás, güey? ¿Cuándo vamos a echar unos pinches chelos? ¿Qué pedo? Lo que sea, cabrón. Si te nace y esas personas son importantes para ti, no te quedes con las ganas de contactarlos. ¿De qué te vas a arrepentir solamente de no haber hecho lo que alguna vez te nació hacer? O sea, no te quedes con las ganas de mi madres, pendejo. No te arrepientes. Wey, porque los pinches arrepentidos, ¿qué, cabrón? Si la cagaste, si fue un pinche error, de ese error vas a aprender. Si no lo hubieras hecho, si no hubieras tomado esa pinche decisión, nunca hubieras aprendido esa puta lección. El honor, la lealtad y la congruencia es lo que no debe faltar en ti, cabrón. Sé lo que quieras hacer, pero si tienes esas pinches bases, güey, no hay pedo, cabrón. Se te puede respetar lo pinche nefasto que pueda ser güey. Mientras tengas tu pinche honor, mientras seas fiel a tus cosas y a tus pinches conceptos y seas congruente, cabrón. Que no estás haciendo un día unas pendejadas y al otro día haces. Totalmente de lo contrario O dices una cosa Y haces otra Ustedes me entienden No pinche mames Ya sabes quién te va a pagar Y quién no te va a pagar A la hora de pedirte pinche lana Si ya sabes que no te van a pagar No prestes dinero chinga. No prestes nada No prestes una pinche película O si ya sabes que no te van a regresar nada ni, ni lana Ni lo que estás pidiendo Pues ya dalo por perdido cabrón Dice este se lo voy a regalar Que pues ya qué cabrón No mames Cree en lo que quieras creer crees en un dios Chingón crees en una pinche piedra Chingón crees en que no se debe de creer en nada Chigón, de donde te quieras agarrar agárrese bien cabrón, entre tu pinche dios el escorpión dorado, no hay pedo pero que te sirva para cumplir tus metas y para encontrarle sentido a la pinche vida tiendo tu cama no seas pinche marrano no seas pinche marrana, si estás en casa ajena pues peor güey. es lo primero que debes de hacer tiendo la cama, cambia las pinches sábanas llenas de pinche pestilencia y de pinches fluidos de tu puta baba, eso habla bien de ti, es como lavarte los pinches dientes todos los pinches días, es echarte la cara para que no se te vean las pinches lagañas y el pinche almohadazo, no mames, canta, canta lo que se te pega la pinche gana cantar, no impido que tengas una pinche voz toda pinche culera y no tan y no pinche tan hermosa como, como la mía. Pero canta, güey, canta en la pinche regadera, canta en la calle, canta en tu pinche cual, canta donde quieras, lo que sea el que pinche quieras cantar. Descubre tus habilidades y explótala, sí, güey. Descubre para qué eres bueno, descubre para qué eres buena y sobre eso te vas, cabrón. Luego dices, yo no me decido yo no sé qué así, güey. A ver, no, a lo mejor tienes muchas pinches habilidades porque eres bien pinche habilidoso. Las pones en la pinche mesa y dices, a ver. ¿En cuál soy el más cabrón de todas? ¿En cuál me la pinche pelan todos? Pues sobre esa explotas cabrón Sobre esa vas a ganar dinero Sobre esa te vas a volver una chingonería Y vas a poder mantener tu pinche vida Ama lo que haces Es tu trabajo ¡Respétalo! Cuídalo, échale huevos Si te caga la madre, ¿qué vergas estás haciendo ahí? Te voy directito a la chingada mañana, cabrón Si necesitas ayuda, pídela Déjate de soberbias, déjate de hacerte el chingón, cabrón Si le pides ayuda a alguien, lo más probable es que te digas es que sí, cabrón Así mismo también, cuando tú ves que alguien necesita ayuda No te resistas a un pinche impulso de bondad de tu parte A un pinche impulso de buen pedo Sea agradecido y ten pinche memoria Si alguien te ayudó, dile gracias Y quédate eternamente Eternamente agradecido con esa persona porque a lo mejor nadie más creyó en ti Nadie más te hizo un pinche favor más que esa persona en ese momento Y se le tiene que decir gracias y pagarle a esa persona a través del pinche universo A lo mejor no se lo vas a pagar directamente a ella Pero a lo largo de tu puta vida a alguien le vas a tirar buen pedo Y alguien tendrá que agradecerte a ti De la misma forma en el pinche universo cosmos que he creado para ti se buen pedo con tus vecinos. Toda la puta vida va a estar con ellos. ¿Quieres llevar la pinche fiesta en paz? Pues se buen pedo, cabrón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, vecino? ¿Le ayuda? ¿Cómo va todo? Algo, güey. No te cuesta nada, güey. Cuando vas en tu pinche día a día, dale felicidad a la pinche gente. ¿Cómo? Con un buenas tardes. O... Oh. Un pinche piropo, así bien dado, güey, así algo... ¡Ay, qué guapo está usted! ¿No? Cuando las viejas, cuando me lo dicen a mí... O las chavas... ¡Hola! Se ve muy bonita el día de hoy... o oh, ay ah, qué bonita que se dice ese teléfono! No, eso no, pendejo, wey. El punto es que con una pinche sonrisa, con un pinche detalle... Con un pinche chistorete, güey... Está chingón, güey, tirar buen pedo... Yo compito... Y compito duro, cabrón A huevo Todos los días Romperle la madre a tus propios récords. Deja de compararte con la gente Porque eso de las comparaciones Es una pendejada Eres bueno comparado con quién, pendejo Compárate contigo mismo Para superarte a ti Para no cagarla Para echarle más huevos Y para tener tu propia pinche medición Y vaya subiendo poco a poco Date algo No hay pedo, güey pues Para eso trabajas Mínimo una vez al año y Me lo chingo Una pinche chamada Me lo chingo Un pinche viejo Me lo chingo Me lo chingo, me lo chingo. Una pinche vieja, una, cinco privados en té, lo, lo que quieras, cabrón, consiéntete. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Cuida tu salud, cabrón. No sabe, Igual mañana te matan, cabrón, ¿no? Así saliendo, ya te la aplastó un camión y ya valió madre. Pero mientras tanto, mientras exista la posibilidad de que pases más tiempo en esta pinche vida, échale huevos, cuida tu pinche salud, haz ejercicio, come sanamente, no hagas pendejadas. O sea, pórtate mal, pero cuídate mucho, ¿no? Esta lección nos la da todos los días nuestro señor presidente, el preciso, el pinche Andrés Manuel. Piensa rápido pero habla despacio Así como lo ven, muchos lo están criticando siempre así Ah, no mames, pinche Andrés Manuel habla bien de huevo, bien que pinche carito Ese cabrón, obviamente por algo ha estado todo lo que ha estado en toda su pinche vida Pero es muy pinche inteligente para estar pensando lo que va a decir para no cagarla Porque sí, se le puede criticar muchas cosas Pero no como a nuestros pinches presidentes Que no mames, el pinche Fox y el pinche Peña Nieto, Qué joyas nos daban a la hora de abrir la pinche boca, ¿no? Ah. Suscribido ya ¿Y pinche Andrés Manuel? ¿Qué mamón, pinche Andrés Manuel? ¿Por qué no, por qué no hablas a los pendejos rápido para que te pudiéramos chingar más cabrón? Así que piensa antes de hablar güey. Sí, que tu pinche mente vaya así a mil por hora Pero tu boca tranquila wey, Así, Echa las pinches palabras y los pinches comentarios Que te vengan a la pinche mente tranquilamente y los vas diciendo ¿Qué pasó? ¿De qué estás disfrazado? De tu amante, ¿cómo ves? Necesito unas firmas ¿Cuándo te subes al volante tú, esposa de Alex Montiel? Ah, no te hagas! Todo el mundo te pide. Cuando me invite. ¿Quién vota? Porque subamos, lo voy a subir al volante. No hables con la boca llena, sobre todo si estás comiendo quesadillas, porque nada más se va a escuchar. Así tengas tantita Que no en la pinche boca, tú piensas que a lo mejor Ya más tienes un bocadito, pero si te ve todos los pinches Pedacitos, ¡no mames! No hablen Con la boca llena, este es un pinche combo Breaker, zapata boleadito Nada de tu pinche mezcla, de la Pinche obra, córtate las pinches uñas Que no se te vea así, toda la mugre en las uñas está negra, báñate, córtate el cabello te ve la caspa así, toda asquerosa ¡Se limpio! Si no sabes de un tema No opines, no abres el hocico Porque luego, luego se ve, güey, se notan Cuando eres pendejo, cuando eres pendeja, cuando ¿Quieres entrar a la plática y yo opinión Que chinga tu madre Tú, tu pinche opinión cabrón. Cállese la pinche boca Escuche Y te ves más pinche inteligente Preguntando para informarte Que opinando de lo que no sabes ¿Vale? Nunca maltrates a un pinche ser vivo No importa si tiene cuatro patas, si tiene dos patas, si tiene raíces, lo que sea, respete la pinche naturaleza y a los pinches animalitos Cuando me han visto a los youtubers, les puedo insultar pero nunca les pego, respeten a los animales Hay algo precioso, hay algo hermoso que la gente no sabe apreciar, callarse su pinche boca <ríe> Date la pinche oportunidad pendejo Vuelvo a lo mismo, hace rato le estaba diciendo que si no sabes de algo no opinas. Pero también a la hora de estar aquí como enfrascado en una pinche de discusión, también es de sabios Callarse cabrón, ¿Qué ganas pues Vas a es el pinche pedo más grande. Cállate. Hay personas que se atoran solitos y la cagan y la cagan y la cagan, cagan son Así. Cada vez que abren la boca, pinche diarrea estúpida. Reconoce a las personas por su pinche esfuerzo. Que le salió algo chingón así en cuestión de arte, güey. Dice, ah, qué bonito. Que alguien se arregló así, chingón. Ah, qué bonita. Humildad, por ejemplo, yo soy el dios de la humildad. ¿Sí o no? Soy humilde y perfecto. Pero ustedes también tienen que ser humildes, cabrones. Si alguien te reconoce por algo, humildemente acepta el pinche piropo. Nunca olvides de dónde vengas. No importa y lugares tan culeros como Mordor o el Estado de México o... Oh. <risa> ¿Qué tiene, pendejo? No importa qué tan culero sea el lugar de donde vengas, acuérdate, llévalo con orgullo. Recuerda de dónde vienes para saber hacia dónde vas, cabrón. Solo así, con memoria, es donde se piensa firme. Cede el paso, ten conciencia, güey, así. Pásenle, Allí en el pinche de Estados Unidos también me están viendo, güey. Ustedes son pinches testigos. Cuando hay una pinche línea así de cebra, todos los pinches carros se paran para que pasen las personas. Y aquí en México, todos los pinches carros lo avientan para que pasen ellos primero y las personas esperen. Tengan pinche civicidad, civicidad cívica dejan pasar a los pinches peatones baila lo que quieras, como baila en tu casa, baila en las fiestas se, se, se pone la pinche charanga no hay pedo que no hayas ido a la pinche escuela de gobierno párate, sal, ya haces a la madre y la... <risa> Lo que sea, cabrón, nada más así Nada más así, con un vasito de, de tu pinche chupe y así Lo que sea, cabrón, muévete, sé feliz Busca ser exitoso, no importa cuánto tiempo te tardes Hay personas que dicen, no mames, escorpión Por más que lo intento, no lo hago en la vida ¿Cuánto tiempo tienes que intentar, don pendejito? Como dos años ¡Ah, pinche pendejo! Pues te falta un putero, cabrón Así que acostúmbrate Siempre lo he dicho cuando me preguntan ¡Escorpión, hasta dónde quieres llegar! Soy un dios, cabrón Ya lo logré todo Pero si me preguntan ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál va a ser tu pinche mente en la vida? A ver, eso no es lo importante, pendejos Lo importante Sí, a lo mejor ponerte una meta Pero lo más importante Es disfrutar el pinche camino Porque a lo mejor nunca llegas A lo mejor te mueres, cabrón O a lo mejor llegas Y después dices ¿Qué hora que hago, pendejo? Lo importante es disfrutar cada pinche paso que das. Si lo disfrutas, ya estás del otro pinche Y si eres suficientemente necio, y suficientemente responsable, y suficientemente disciplinado, ya chingaste. A menos que seas un dios como yo. ¡A ¡Ah, huevo! ¡Peluche de las estucha! Espero que no les haya gustado mis pinches consejos. Espero que no estén drogados como el pinche camarógrafo, pinche idiota. ¡Ya me voy! ¿Ya terminaste, el pinche borracho? ¿De mierda? Eso. ¡Ya me voy, pendejo! ¡Nos vemos! ¡Bájate esta pinche peda! Consejo para ti, bántate, hueles culero. a su madre me hicieron encabronar, pinches aprestosos. Nos vemos, culero, suscríbanse y pónganle like y pongan la pinche campanita activa. Y tú, pinche camarada, ¿qué te haces, pinche ver, ¿Qué estás de lleno? Pinche chistosito de mierda. No me pinches, cal... Súbditos, acaban de ver una de mis tantas joyas que tengo de videos aquí en mi pinche canal, pero si quieren ver más pinche entretenimiento, aquí están dos pinches opciones que mis súbditos han escogido para ti. Así que a cualquiera de estos pinches estos videos que lo estás ahí viendo en tu pinche pantalla, dale clic y no mames, qué chingonería te vas a encontrar.